En una bici que me lleve a todos lados dice la canción y hice si una bici de bicicletas Evolution mejor ¿Y quién, si no, claramente por favor. Diego Vera bienvenido a el gerente de bicicletas Evolution gracias, gracias. que te digo nos acompañan desde el primer día aquí en el programa para nosotros es un placer Diego cómo estás gracias bienvenido nuevamente bien bienvenido buen día El placer es nuestro por supuesto una vez más como dijiste ¿no? por supuesto venimos trabajándose bastante juntos. es que son es los mejores bueno. si hablamos de bicicletas uno. en Mendoza sabemos que son bicicletas Evolution siempre con promociones para que sea accesible tener tu bicicleta con una variedad de marcas con regalos que siempre vienen las el pasco, las luces por supuesto este mes se viene de promo Siempre tenemos plomo, como dicen ustedes, están bien informados por lo que veo. Claro, promo, no, porque aparte ellos buscan cualquier excusa para festejar, Dije, me Mes encanta. de los enamorados, mes de Halloween, revolución de mayo. O sea, siempre. Siempre. Siempre hay algo motivo de festejo ah, bicicleta. No, me encanta, baby. Me encanta, me parece súper. Por adentro también lo hacemos, no solamente lo comercial. Festejamos ah, todos los días en la vida. También parece bien. Motivos, ¿eh? Con un Con asadito, asaditos, cervecitas. Sí, siempre, siempre. Me encanta. Los empleados. No, a chocos, a te por supuesto, que están invitados. ¿Y este mes, cómo están por ahí? Revolucionando los precios. Hemos sea, un montón una bicicleta, sí, 29, la ¿Sí? marca Glock, uh -huh. esa que vamos a, vamos a explicar enseguida, cómo, con qué características viene. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es muy buen precio, muy buena calidad la bicicleta. Sí. sí. sí. Pero cuando decís eh, rodado 29, perdón, yo desde la ignorancia pregunto porque no tengo mucho. ¿qué, ¿En qué varía? El con rodado, los diferentes vale. rodados, el 29 es, el tamaño es lo, de la bici es el rodado de la bicicleta las pulgas de la bicicleta sí ah las ruedas puntualmente ¿sí? es lo que se usa ahora que tiene la ventaja de la rueda 29 que mm. pedaleas menos y avanzas más al ah, tener bien. una rueda más grande sí ah. y vienen con mejores cambios y demás entonces te facilita un mejor andar más, más livianita más liviano exactamente perfecto y más, a ver con una subida te es más fácil subir y en una bajada es más fácil bajar también porque solo ¿Eh? hecho de las velocidades y la combinación claro, de rodados más rodado. práctico Más práctico, exactamente aparte trae perfecto. prestaciones de freno de disco un equipamiento full shimano uh -huh. que no es fácil hoy encontrar en una bicicleta un equipamiento full shimano ya no viene, es viene como bien de primera genérico, calidad ¿Qué sería? Claro. claro viene viene combinado entre genérico y shimano esta bicicleta que yo les traigo ahora es full shimano trae todo el equipamiento todo el equipamiento shimano perfecto ¿Sí? espectacular Ahí el lo estamos viendo, estamos viendo en pantalla. Esa yo le explico, es más, vamos Lucas que te. Vamos. Que, ah, que... quiere ir ahora, pero es poquito. Todo suyo, por favor. Dale, vamos, vamos, vamos dale. <risa> <risa> pero por que vengo, Le vendemos la bicicleta a Lucas, no sé dónde va a meter tanta bicicleta en tu casa. ¿Dónde voy a meter tantas bicicletas? Es impresionante. Mirá, Esta bicicleta puntual, ¿sí? Viene con 10 regalos. A ver el modelo del casco, se lo puede. No, yo tengo la broma cola. Yo quiero que Lucas haga de modelo, de hombre de acción. <risa> me ha permitido que sea no, claro. sí. un regulador inclusive Un regulador Perfecto este. mirá, ahí está. Ahí está. ¿quién te para, para hormiga atómica para. Un poquito más claro. ¿La Me, me cae la cuestión Ahí está, mirá ¿Qué tal? 10 regalos, trae puntual esta bicicleta, ¿sí? Para esta noche, sí. para salir. Les comento, como les decía, es cuadro de aluminio, rodado 29, uh -huh. 21 velocidad, equipamiento Fuji Mano. Espectacular. Sí, viene muy bien armada con el tema del asiento confortable, buena calidad de cámara, uh -huh. cubierta, está en forma. Es muy cómoda, ¿sí? Sí, viene con masas de aluminio con rulemanes, que es fundamental en una bicicleta, por sí. el rodamiento, y la caja también con rulemanes. Es una bicicleta prácticamente indestructible. Completísima. A la, a la realidad, ¿sí? Me encanta. ¿Sí? Viene con 10 premios, ¿sí? Casco regalos. O sea, no uno, no sí, dos, no tres, diez. Vamos a ver. A ver. Lucecitas de regalos. Ahí va. Para seguridad, siempre cuidando ciclistas. Sí. Muy luce, importante. Los que andan matar. de noche, te digo. el linda de seguridad. Muy bien. También fundamental. Para que no la roben. Niquidón, pinchadura <risa> Ah, ¿y esto cómo funciona? Se desinflan las cámaras, trae el accesorio, se le corta se le coloca medio pomo en cada, sí. en cada rueda. Perfecto. Eso forma una película que en el andar... Va permanentemente trabajando Donde entra un pinche y sale Automáticamente Por la presión De la misma cámara del aire claro, sí, ya, se se Exactamente mira. Perfecto Buenísimo ¿Qué Tenemos más? parche solución Muy bien ¿Sí? Parchecito Solución Mochilita Y dos meses de seguro gratis sí. Fundamental Cuidamos Cuidamos Cuidamos Muy bien mira, mira todos los premios que tengo ¿Sí? Pero Clarita Ahí está Muy es bueno verdad? Me encanta Los vamos a dejar en la bolsita de Papá Noel Ahí está Lo Fundamental Esta todo. bicicleta El precio 24 cuotas 3.299 pesos. Uh -huh. ¿sí? Son cuotas fijas con tarjetas bancarizadas. Súper accesible. Sí. Eh, tiene un 15% de descuento si se paga en 12 cuotas. Y un 25% de descuento si se paga uh -huh. en efectivo. Ah, bueno, no, muy, muy Buenísimo. Bien. Es muy buena, Excelente. Muy buen producto. Pero me encanta, es divina. Perfecto. ¿Quieren que bien. vayamos, volvemos al Living? Ahí está Living, oh, no. mm. eh, y L. ¿Qué tal es? Algo. Esta es talle S. Ah, muy bien, para nosotros. Exactamente, esta es el detalle más chico. Las pulgadas de la bicicleta <risa> se toman desde este, donde termina este caño sí. al centro ah, de bien. la palanca, al centro de ahí. De ahí se toman las pulgadas. Ah, sí, excelente. Y el asiento es regulable también. Exactamente. Uh -huh. Sí. Perfecto. Les comento también. 25 de que mayo? vamos al living? Vamos, Dale, vamos, así vamos no. Mira, seguimos viendo ahí las imágenes. También está la Olmo la Wish, por si sí, la quieren claro, mostrar. También ahí la bicicleta verde. impresionante. Y esa, esa bicicleta puntualmente está mm. con casco y luces de regalo, sí. por lo que queda viernes, mañana, sábado. Porque recordemos que es ah, obligatorio ya, que llevar casco. Sí o sí. Eh, y luces también de LED, sí, sí. Sí, claro. el ojo ya queda obsoleto prácticamente ah, Y aquella bicicleta Olmo está en 39 mil pesos, efectivo Ajá. de edito, crédito en una cuota sí. O 24 cuotas de 2.499 pesos ¿De cuánto? 2.499 pesos Me encantó y además, También es una bici, 20, perdón, una bici 29 ¿Sí? de aluminio con 21 velocidades uh -huh. Esta semana, que ha sido la semana del reciclaje y demás, sí. hemos estado haciendo muchísimo hincapié en la sustentabilidad y cambiar este paradigma de los vehículos. A empezar a usar la bicicleta Total. es algo de lo que se está hablando a full no en estos tiempos y por supuesto los municipios colaboran para que cada vez sea más seguro, para que tengamos la ciclovía, estar cómodos eh, y en este sentido está buenísimo promover el usar la bicicleta. Y sí, por ¿no? todos lados, la ecología, que, la salud. Sin duda. Sí, yo creo que es una combinación de, de, de, de que todos tenemos que cambiar algunos uh -huh. actos y... Y adaptarnos a la realidad, que por ejemplo al ciclista hay que respetarlo. Sí, no. como el peatón, como Tal el motociclista, cual. el automovilista. Ojo que sí. también ya va tomando conciencia del uh -huh. motociclista, el automovilista con respecto al peatón. Y al ciclista, hay cambios bastante uh -huh. lindos, sí, las ciclovías también, ya ya tenés que estar atento que la ciclovía es doble mano, todas por las ciclovías supuesto. son doble mano, doble la bicicleta sentido, entonces, Es un vehículo más, más de nuestras ciudades y por supuesto uh -huh. que hay que. Y se van ampliando también. también las ciclovías. Uh -huh. El bueno, Gran la Mendoza está lleno de sí. ciclovías, entonces Aburísimo. es una forma más cómoda de moverse. Sí, inclusive las playas de estacionamiento y también en el centro te toman las bicicletas que te facilita hacer un trámite, porque si no o sabes que no la puedes dejar en la calle. Entonces, claro. hay, va, va, hay situaciones que van acompañando uh -huh. a que cada vez gente use más el medio de movilidad. Uh -huh. Autosustentable como la bicicleta, sí. ni hablar de la parte económica, que te recontra. A mí bueno, conviene por lo, supuesto el aumento de combustible, tarifas colectivo, seguro y demás. ¿no? Y ustedes en esta tendencia van notando en aumento también la cantidad de personas que, que, que se cambian a la bici. Sí, sí y no solamente ojo por la economía, que, que es mm. una de las de las que uno nota, sí, pero sí. realmente la bicicleta es, es muy saludable. Uh -huh. Te facilita llegar a todos lados más rápido también. Eh, eh, tiene muchas sí, ventajas claro. no no solamente la parte económica pero uh -huh. sí hay mucha gente que no solamente por la parte económica se, tiende, se larga la bici sino por una uh -huh. cuestión de practicidad también bien y te, tienen un bici para, el, para los más chiquitos también no porque para todo, bueno sí, sí. es la ilusión viste, de tener tu primera ah, bicicleta El primer cero kilómetros que claro. es claro. <risa> la bici <de> <risa> también, también sin dudas Sí, sí, nosotros somos una empresa que está bastante completa en todos los sentidos, ¿sí? Uh -huh. eh, vendemos repuestos, accesorios, indumentarias, aparatos de gimnasia, no solamente bicicletas, también de todos los modelos, que tenemos urbana, fixi, de paseo, claro. eléctrica, monopatines eléctricos también trabajamos. Oh, no, me qué bueno! Encanta lo bicicletas para los peques sí. también tenemos una gran, una gran variedad. Ya muy estamos bien. entrando en, en Olorada, que se viene los día del niño, que claro, se vienen no. vacaciones mm -hmm. de invierno. Entonces Hay que también estamos con promociones para bicicletas de chico también. Buenísimo. Estamos, estamos muy al tanto de la situación, realmente... Eh, es una linda empresa, una empresa familiar. Uh -huh. Tenemos muy buen equipo de trabajo, fundamental. Entonces, bueno, eso también te permite poder ver cosas más allá de lo comercial. No, no estar en el día a día ahí. ¿Dónde está el local, Diego? Nosotros estamos Bien. en la calle Godoy Cruz y Costanera. Godoy Cruz 36 de San José, Guaymallén. Bien, Nuestros horarios de atención son de 9 a 13, 16 a 20. Bien. Lo que te decía... Eh, este 25 de mayo vamos a trabajar de 9 a 13. Uh -huh. Perdón, de 9 a 14 vamos uh -huh. a hacer una hora más, ¿sí? Bien. Para que la gente por ahí que sale a las 13 de trabajar uh -huh. tenga esa hora como para llegar Darse a. Una vuelta. Perfecto. Y bueno, ese día van a haber sorpresas, van a haber. Eh, tenemos una ruleta con muchos premios, uh -huh. van a haber descuentos, van a Ahí hay muchas cosas, es Qué muy bueno. entretenido Rubio, le ponemos mucha onda a nosotros. Y Me hablando encanta. de sorpresas, ustedes saben, están Ay. al tanto de esta gran convocatoria Ay. de los mini de mañana. Y entre todos los mini sí. que vengan aquí a mostrarnos su talento, que vengan a divertirse al programa, vamos a estar sorteando una bicicleta en ¿Qué te parece? Este estudio andando en bici, qué, lindo, ¿Qué tal? Pero me encanta bueno, que... gracias, gracias no, por, por siempre sumarse a estas movidas para el día del niño. Lo hicimos, se fueron súper contentos con su bicicleta. Nuestros televidentes, así que una vez más se suman para, para llevar alegría, no porque eso es la bicicleta. Sí, es lo más, me encantó. Lo bueno, gracias, Diego. un placer, un bueno, placer, un gusto. Así que atentos gracias, todos los minis de mañana a anotarse ahí a través de nuestro mail. Pronto vamos a dar a conocer las bases y condiciones y demás para que esté todo en regla. Pero el agradecimiento es, por supuesto, a Bicicletas Evolución. Por supuesto. ¿Te volvés con tu parking de bicicletas?